A breve, de su semblanza, una gran trayectoria. Este empresario michoacano es reconocido por su activa participación en el sector agroindustrial, impulsando el desarrollo regional a través de la generación de empleos, modernización y visión de sus negocios. Su trayectoria en los últimos 35 años, destacan la fundación del corporativo La Viña, en Michoacán, que agrupa distintas personas morales del sector primario, secundario y terciario. Sector primario en la producción, empaque y comercialización de aguacate fresco tipo has en el mercado doméstico e internacional. En el sector secundario, elaboración de pasta de aguacate, guacamole y, mit y mitades congeladas para su venta en mercados internacionales, principalmente Estados Unidos. Y en el sector terciario, hoteles con servicio de alimentos, spa y centro de convenciones, Así como una compañía de traslados aéreos. Su activismo social con la comunidad culmina en 2021 con la construcción de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez en la comunidad de El Testerazo, formando parte de su historia, siendo indispensable mencionar que aún desde su origen humilde, cuando los recursos económicos no eran suficientes, mantuvo su apoyo económico a personas en situaciones vulnerables. La actividad empresarial que ha permeado a las comunidades donde se ubican los negocios de este gran hombre que ustedes van a escuchar a continuación, ha traído consigo mejores condiciones laborales. Necesidad de mano de obra calificada, significando esto una gran oportunidad para muchos jóvenes de regresar con sus familias. Estamos hablando nada más y nada menos de un gran aliado del Estado, gran empresario del campo, destacado, ...y un gran hombre con calidad humana... ...él es Valentín Rodríguez... ...y lo invitamos a este estrado, por favor... ...antes de escucharlo... ...precisamente el señor Valentín... ...queremos explicarles... ...en qué consiste la presentación... ...de este caso práctico... ...Nopalitos, una oportunidad... ...para trascender... ...hace tres semanas, señor Valentín... ...usted tuvo a bien precisamente enviar por escrito a estudiantes de esta Universidad Vasco de Quiroga un problema que se estaba suscitando en una de sus empresas. La idea era que durante tres semanas ellos pudieran analizarlo, precisamente estudiarlo y sobre todo en estas semanas proponer algunas soluciones. Y es por ello que ya fueron evaluados por un jurado integrado por miembros del Consejo Agroalimentario de Michoacán, de aquí del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y de la Universidad Vasco de Quiroga, que están presentes aquí con nosotros el día de hoy, más adelante los vamos a presentar, ellos están con nosotros, pero pues a mí me gustaría, señor Valentín, que usted nos hable un poquito de esta gran dinámica en donde puso también a pensar y a trabajar ...no solo a la universidad, sino a los muchachos con un caso práctico. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Simplemente agradecerle a Liliana. Seguramente que mi participación no pretende ser ni conferencia, porque no soy conferencista. Simplemente voy a compartir con ustedes, estudiantes, mujeres empresarias, un poco de la experiencia de vida que he adquirido en estos 61 años recién cumplidos entonces no pretendo ser conferencista ni vengo a dar una conferencia magistral simplemente vengo primeramente a agradecerle la oportunidad que me dio Lupita Morales y Pepe Martínez al invitarme a participar en esta, en este, en esta dinámica de mujeres empresarias del Consejo, Coordinador, eh, Consejo Agroalimentario del Estado de Michoacán les agradezco mucho que me hayan invitado a Jacobo, que, a Jacobo Cabrera que está aquí con nosotros, que nos hemos encontrado en diferentes eventos a, Car a, a, a Carlos, Carlos, perdón, eh, también un hombre eh, emprendedor, entusiasta que está al frente del, del Consejo Agroalimentario del Estado de Michoacán. Muchísimas gracias, Carlos. ...y vamos a, a tratar de, de caminar juntos en esta, en esta responsabilidad que tú tienes ahora. El, el tema que, que planteamos... ...les platico por qué y cómo es que estamos en este negocio de los nopales... Empezamos a escuchar que los nopales tienen muchas propiedades nutricionales, que tienen muchas ventajas, que la tendencia del consumidor es hacer ese tipo de productos y entonces este, hubo una persona que representa una empresa que nos planteó la posibilidad de incursionar en el cultivo de los nopales y empezamos a, a trabajar en el proyecto y como yo soy muy práctico y no... Los planes de negocio los hago después de que hago los negocios Entonces empiezo primero por, por ejecutar los, las acciones Y después les voy dando forma Y así me han funcionado mis negocios Sé que no es la regla por lo que estuve escuchando aquí a Fito Galvez No son, no son las reglas pero a mí me han funcionado de esa forma eh, Pienso lo que voy a hacer eh, Empiezo a consultar a, la, a los expertos en la materia de cada negocio y a la par estoy empezando a construir, empezando a, a, a diseñar mentalmente y luego a transmitirle a la gente que desarrolla los proyectos qué es lo que quiero y cuál fue la idea y cómo lo, y cómo me lo planteo y cómo me veo en el corto, en el mediano y en el largo plazo y cómo veo mis productos en, el, en los mercados internos, en los mercados externos y cómo y qué debo de hacer para llegar a un mercado en Estados Unidos, en Europa o en Asia. Entonces, el tema de los nopales, nos dijeron, hay que sembrar nopales, la semilla nos vamos a traer de Chihuahua, es la variedad de atlisco, vale 8 pesos, vamos a meter 25 mil plantas por hectárea, y entonces nos pusimos y e hicimos 8 hectáreas, hicimos la inversión, empezamos con la, hacer las cosas diferentes, y hacer las cosas diferentes queremos tener una huerta de nopales certificada orgánica. Porque todo mundo produce nopales, no todo el mundo produce nopales orgánicos. Tenemos la producción y nos dimos cuenta que la, que la empresa que nos había invitado a, a participar en este negocio no, te, no estaba preparado para la comercialización de la producción que teníamos. Y nos dimos cuenta también que vender nopales tiernos en, eh, al mercado interno no somos, no somos capaces porque... No, no, no somos un estado productor de nopales no somos un no tenemos la cultura del la, de la, del cultivo del nopal entonces eso nos complicaba las cosas y no podíamos competir por ejemplo con el estado de México Zacatecas o Guanajuato que tienen ya grandes extensiones de nopales entonces eso nos lleva a plantear la posibilidad de qué hacer ahora con la producción. Y empezamos a contratar primero a, a, a la química Lizbeth, que está aquí presente, para que ella empezara a desarrollar una, una, diferentes líneas de negocio. Tortillas, totopos, tostadas, polvos, eh, ahora vamos a incursionar en los jugos, y entonces, cuando se me planteó la posibilidad de que un grupo de jóvenes eh, emprendedores de la Universidad Vasco de Quiroga querían eh, participar en buscar la solución a este, que yo no, yo no veo que sea un problema. Es un reto que tenemos, porque ya tenemos ahí la producción y ahora tenemos que saber qué hacer con ella. Y este negocio que hasta hoy, tres años después de que pusimos la primer penca en la tierra, hoy tengamos, o sea, multiplicado de... 160 mil raquetas o pencas que pusimos en la tierra hoy tengamos dos millones y medio pues bueno, ahí tenemos ya una ganancia que no la podemos reflejar todavía en recursos económicos ciertamente no, pero estamos trabajando para eso y con lo que los jóvenes investigaron, le pensaron, hicieron los cinco equipos que participaron en el, en el tema del, de cómo resolver el problema del dopal que como repito no veo yo que sea un problema es un reto que tenemos y que ojalá lo, los planteamientos que se hicieron aquí de, de, de solución a este a, a este negocio de nopal lo pudiéramos, lo pudiéramos capitalizar y ver la posibilidad y la rentabilidad financiera que pudieran tener estas propuestas pero eso ya serían los siguientes pasos entonces quiero quiero este, agradecerle mucho el interés de estos jóvenes por tratar de resolver, eh, un, un, estamos atorados ahorita, por eso para mí no, no, no es un problema no saber qué hacer hoy día con, con los nopales. Para mí es un reto y es un reto que estamos tratando de resolver y pronto tendremos este, respuestas y estaremos en los mercados y con las presentaciones y con los, con, con los valores agregados que debemos de darle a, a, a la producción este es el, el, el, el motivo de la visita del día de hoy aquí con ustedes y de explicar un poco el tema de los nopales pero también quiero compartir con ustedes eh, mis experiencias en el resto de los negocios y cómo veo yo las oportunidades de negocio después de la pandemia y, y el aprendizaje que nos dejó y lo que y cómo tenemos que visualizar el futuro de los negocios sobre todo en el agro que es a lo que yo, a lo que yo me dedico eh, eh, tenemos una gran posibilidad y una... Tenemos, es, ustedes conocen el estado de Michoacán, saben el potencial que tenemos en el estado de Michoacán, en productos agrícolas, en ganadería, en pesca. Y lo que yo he planteado y lo que veo en cada región y en cada parte del estado de Michoacán por la que he tenido oportunidad de caminar. Supieron ustedes que hace un año y medio pretendí encabezar un proyecto político que me permitió recorrer el estado de Michoacán y estar en contacto con gente del sector agroindustrial y productivo del estado de Michoacán, porque es mi perfil. Mi perfil es... yo no, no soy político, quise participar en política, pero mi, mi perfil es el campo, el negocio en el campo, es desde hace 40 años comprar, empacar y vender en el mercado interno aguacates y después buscar los mercados internacionales y desde 1997 vender aguacate fresco en Estados Unidos cuando se hizo la apertura del aguacate mexicano al, al mercado de Estados Unidos que es el, el mercado más grande del mundo, donde hoy no damos abasto y por eso ustedes verán los precios que tiene hoy el aguacate fresco. El precio del aguacate fresco el día de hoy de 100 pesos Pagarle al productor en huerta, imagínense al ama de casa, cómo, a, a cómo lo va a comparar en el tianguis o en Walmart o en cualquier centro comercial. Debe estar entre 140, 150 pesos un kilo de aguacates. Y eso se debe a los fenómenos naturales que tuvimos la temporada pasada, donde las heladas y la resequedad nos afectó a la producción y tuvimos un 35 o 40% menos de producción. Y el mercado de Estados Unidos y el mercado asiático, el mercado europeo ha crecido. Entonces, por un lado bajó la producción y por otro lado creció el, el consumo. Eso nos llevó a estos precios que hoy estamos experimentando en los aguacates, que fue lo mismo que pasó en el limón hace dos o tres meses. Estos precios de 60, 70 pesos el kilo de limón. Hoy los kilos de aguacate en, en 100 pesos en la huerta, 130, 140 en el campo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ustedes eh, deben de saber, sobre todo los jóvenes, y si no, sabe, si no lo saben se los, se los comento mi experiencia, por ejemplo, en los productos. ¿Cuánto nos cuesta hoy día poner una caja de 25 libras de aguacate en Corea? ¿Cuánto nos cuesta y cuánto dura? Después de la pandemia, las logísticas, las navieras han tenido muchísimos problemas. No hay contenedores suficientes para hacer las exportaciones y... ...hacer llegar a los mercados la producción necesaria que se necesita... ...entonces, ten, eh, las vías de anaquel es una limitación importante... ...sobre todo en los productos del campo... ...entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de vender aguacates frescos... ...dejar de vender guayabas frescas... ...dejar de vender fresas frescas... ...y buscar cómo darles un valor agregado que nos permitan... ...llegar a los mercados y a los centros de consumo... ...conservando la calidad de los productos que ustedes a la hora que compren un kilo de fresas fres congeladas, a la hora que descongelen, tengan unas fresas como si estuvieran frescas. ¿Qué hacer? Bueno, pues hoy ya existen tecnologías para tener la posibilidad de acceder a, a, a ese tipo de productos. Son tecnologías caras, son inversiones importantes, pero hoy día el tema de los alimentos y, el, y la tendencia de los hábitos de consumo van hacia ese tipo de productos de eh, productos elaborados, productos que le permitan a la ama de casa o que le faciliten llegar a la anaquel, tomar un, un kilo de carnitas por ejemplo que es un nuevo proyecto que estamos impulsando recientemente en las últimas dos semanas empacar carnitas al alto vacío y venderlas no al mercado de la nostalgia como, como, como muchos pensaríamos que a los paisanos en Estados Unidos, a los que vienen en Chicago, en Los Ángeles, les van a encantar las carritas. La carne de puerco frita se vende en todo el mundo, excepto en, el, en los países árabes y judíos. En todo el mundo se, me, se vende la carne frita. Nosotros le decimos carritas, los mexicanos y los michoacanos, y pensamos que el único lugar de consumo es donde están los paisanos, en Chicago, en Los Ángeles y en Nueva York. Tenemos que globalizar la visión de nuestra, de nuestra producción y prepararnos con productos de calidad que puedan acceder a cualquier mercado del mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Porque si, lo, si centramos nuestra atención en querer hacer un producto para un mercado de la nostalgia, limitamos nuestra participación en los mercados y nos cerramos en, en, en, nos cerramos en, en no abrir el abanico de posibilidades que puede tener un producto de estos. El tema de las carnitas es un ejemplo, pero en el, toda la producción del campo, Carlos lo sabe, él hace muchos, muchos alimentos procesados y coincide, yo creo que conmigo, Carlos, que la tendencia del consumidor y los hábitos de consumo han venido cambiando los últimos 30 años y quienes no nos hemos adecuado a esos cambios y, en, y, y quienes no hemos entendido cómo funciona los mercados pues no hemos tenido éxito, nos hemos quedado fuera, fuera de la jugada económica y fuera de las de actividades que hoy, hoy vuelven a tener una nueva oportunidad. Creo que después de la pandemia y la única actividad económica que no tuvo problema fue el campo, fueron los productos del campo. Las exportaciones no solo se mantuvieron, sino crecieron en el, cuando se se determinó la pandemia a partir del 2020, estos dos años. No solamente se mantuvo, sino que crecieron las exportaciones. Si nosotros exportábamos eh, un volumen a, a, a Japón, por ejemplo, nos, y con el, a raíz de la pandemia aumentamos nuestros volúmenes entre un 35 y 40% de, de las exportaciones. Entonces, la, la actividad económica agroindustrial, agrícola, ganadera, no solamente se mantuvo, sino que creció. Entonces, si no le complementamos este crecimiento y esta gran oportunidad que hoy tiene el campo mexicano y los productos agroalimentarios, si no visualizamos eh, con oportunidad esta esta gran posibilidad que tenemos de incursionar en los mercados internacionales, estaremos desaprovechando una una, un, una gran posibilidad de hacer un negocio muy rentable y con un tasas internas de retorno muy altas la experiencia que yo he, he adquirido lamento mucho no me no, no he podido terminar una carrera porque pues, no hubo la posibilidad pero he aprendido en el campo y he sido muy eh, he, he, he tratado de, de ser muy receptivo y de aprender y de capitalizar lo que aprendo cuando viajo o cuando tengo la oportunidad de ver productos en los mercados, ver los orígenes, ver los procesos, dónde están las tecnologías, qué hay que hacer para acceder a esas tecnologías. Los bancos, por ejemplo, cuando hay un, una visión muy clara de lo que uno quiere hacer en los negocios, eh, les comparto una experiencia que he tenido con, el, con un banco, y no sé si sea comercial, pero lo quiero decir porque a mí me da mucha satisfacción que este banco... Me acompañe desde el 2013 en el crecimiento y en la consolidación de, de muchos proyectos. Banco del Bajío es el banco que hoy día se le ha jugado con el campo y, y yo estoy muy contento en esa relación porque cada, cada idea y cada nuevo proyecto que planteo lo aceptan muy bien, me ayudan a, a hacer el plan de negocio, a hacer los flujos de efectivo. Eh, hay gente con mucha experiencia que... Acompa que me acompañan en el desarrollo y en la consolidación de los negocios. Por supuesto que el, el dinero es fundamental para, el, para emprender un negocio, pero sí es sí es sí es fundamental y sí es muy importante el dinero. Pero lo, los recursos humanos son mucho más importantes que los recursos económicos para dar dar darle para adelante a un negocio y, y tener medianamente éxito y consolidarlo y en el corto plazo llegar a, a tener un negocio exitoso, competitivo, pero con una capacidad de poder competir con otros, con otros productos y con, otro, con otros países, con otros eh, orígenes que disponen de tecnologías y que disponen de muchas más herramientas que nosotros. Lo que yo quisiera compartir también el día de hoy es... Eh, Luego eh, escucho mucho del que somos empresarios exitosos y que y que bueno pues he escuchado no, pues que eh, soy un empresario muy exitoso y yo la verdad quisiera aclarar este punto yo no mido el éxito en función de la cantidad de negocios o la cantidad de dinero que pueda acumular en una cuenta en un banco, en primer lugar porque no lo he acumulado y todos mis negocios funcionan con créditos y están caminando y están pagando sus créditos y ahí van. El éxito del que yo pudiera presumir, al que yo, del que yo me siento muy orgulloso, es de haber tenido la posibilidad de, de hacer una familia, de educar unos hijos, de integrar a sus hijos a los negocios, de eh, transmitirles la, el, el valor de la humildad, el valor de la, de la sensibilidad con los semejantes. Eso es, eso es lo que yo pudiera presumir. De, si es que pudiera yo decir que te, he tenido éxito como empresario pero más que como empresario, como ser humano, como persona hay cosas de las que sí me siento muy orgulloso y también quiero compartirlas el día de hoy el, el éxito en los negocios es muy importante pero si sí ese éxito no lo acompañamos de un desarrollo social con nuestros semejantes con, eh, si, no, si no compartimos la rentabilidad de nuestros negocios si no socializamos nuestros negocios si no damos la posibilidad de crecer a, nuestra, a nuestros trabajadores juntamente con, con nuestros negocios, yo no creo que, que alguien se pueda sentir exitoso o satisfecho de ser empresario. El hecho de ser empresario, de ser emprendedor, no es ir a querer, a acumular dinero por acumular dinero y dinero. Finalmente nos vamos de este mundo y el dinero se, lo, se queda y si no dejamos una, una, una familia con valores con visión, pues ese dinero no, no trasciende más que en esa generación y no pasa a la siguiente tenemos que hacer negocios y tenemos que hacer acciones que trasciendan que después de que nos vayamos queden, pero que queden con una visión donde haya un crecimiento social de nuestro entorno, un, un crecimiento de nuestros semejantes donde podamos y, nos, y hagamos una práctica el hecho de compartir y de socializar la rentabilidad de nuestros negocios. Muchas veces, y habemos muchos empresarios en el estado de Michoacán, unos más exitosos que otros, unos con más dinero que otros, pero no hacemos nada por nuestros semejantes. Difícilmente hacemos acciones y luego andamos creando fundaciones para evadir el fisco, para no pagar impuestos, andamos haciendo fundaciones para alimentar el ego, porque lo tenemos muy lo tenemos muy, a, a, a, a, muy a, a, a corta distancia, y entonces eh, hacemos acciones más que por, por transmitir un valor a nuestros semejantes, por alimentar nuestro ego y por sentirnos reconocidos, aparecen las fotos en las redes sociales yo Ed, en, este, en esta oportunidad que tuve de recorrer el estado y cuando tengo oportunidad de platicar mis experiencias con un grupo de gente como hoy trato de transmitir esto que, que es que no, no se trata de no, no, es una, no se aprende en una universidad no se aprende en el TEC de Monterrey, ni en la Vasco y Quiroga se aprende en el día a día en la hora de levantarse y pedirle a Dios que nos dé la posibilidad y la sabiduría de ser buenos ciudadanos, de ser buenos, buenos hermanos, de ser buenos padres, de ser buenos hijos, de ser buenos amigos, eso es lo que día a día se aprendo yo en la Universidad de la Vida. Cuando, cuando les, les platico que, que yo quisiera ver muchos empresarios en Michoacán que aparte de acumular dinero y negocios y razones sociales, y que aquí cuando hicieron mi presentación que tengo no sé cuántas razones sociales, no, no me siento muy orgulloso de tener 20 o 30 razones sociales. Me siento muy orgulloso de las acciones que Dios me da la oportunidad de hacer día a día, y cuando tengo la posibilidad de impactar una vida humana de un semejante, y puedo trascender porque hice algo con, con, con mi semejante, con mi vecino, con mi trabajador, porque tuve la oportunidad de levantarme y pasar por, por uno de los negocios y saludar a los trabajadores y para ellos es muy importante reconocerles, aunque se les pague, lo que hacen. A veces nos ya perdemos ese eso tan, tan sencillo de no reconocerle porque digo, le estoy pagando un sueldo bien o mal pagado, le estoy pagando y tiene que hacerlo porque lo tiene que hacer pero es muy bonito cuando llegas a, a un negocio y le dices, oye, qué bonita, qué, qué bien tienes la huerta, mira, qué limpia está, eh, oye, este vas a tener muy buena cosecha el próximo año, este, cómo está tu, tu familia, tus hijos, van a la escuela, van a la escuela, en dónde estudian. Cuando compartes con tus gente, con tus trabajadores, esa, esa, esa, esa vida diaria es lo que nos hace crecer. Yo no sé si ustedes... Eh, eh, eh, no sé si, eh, si lo que les estoy platicando les interesa, pero si no les interesa ya no me importa. De ya estoy acá. Sí, digo, ahora ya me escuchan y que no, se, se, se, se levantan. Pero cuando me dijo Pepe que, que quería que viniera a platicar, digo yo de qué les platico, ¿Qué, le, qué les puedo platicar a los jóvenes, a los estudiantes que participaron en el proyecto de, de los nopales. ¿Qué les puedo platicar? ¿Qué, les, ¿Qué quieren saber? Quieren saber que nací hace 61 años en Puente de Tierra, que soy el sexto de 10 hermanos y que vivíamos, dormíamos 10 en una troja de 4x4 y por eso yo a veces presumo que soy de una familia acomodada. Decía Pepe, di eso, porque eso a mí me gusta mucho cuando dices que eres de una familia acomodada. Pues sí, soy de una familia acomodada. Éramos 10 en una troja de 4x4 y si no nos acomodábamos bien, pues no cabíamos. ¿Y? Y yo nunca tuve un regalo de reyes, ni nunca tuve un juguete, tenía unos vecinos que tenían la posibilidad económica y los domingos que se iban a Páscuaro en la tarde me iba y les, les robaba un ratito el carro de pedales y ahí andaba y luego lo guardaba y lo limpiaba y lo dejaba para que no se dieran cuenta que lo había tomado. Esa, esa es mi esa es, esa es como yo como yo nací como crecí mi infancia y como tuve la oportunidad de llegar al internado a Pascua y estudiar la primaria y la mejor experiencia de mi vida fue ver terminar la primaria en el internado en el Choro Campo, en Pascua, donde aprendí y donde le di un valor y donde se me formó un carácter y después cuando salí del internado y que fui al colegio Morelos en Tacámbaro donde la madre directora me trataba muy mal porque iba yo becado y a ella los becados le caían gordos porque no pagaban y te queda ese sentimiento y después cuando tuve que ir a morelia a la secundaria 1 aquí en la josé maría josé maría morelos y un año ahí y después a terminar la secundaria en toluca la preparatoria y cuando tomé la decisión de decir yo no puedo seguir con tanta perrés porque ya estoy enfadado de andar pidiendo limón y estudiando quiero trabajar y fui a borrera y vi que había aguacates en el anaquel y dije esos aguacates de algún lado vienen y yo vengo de Tacámbaro donde hay aguacates voy a ver dónde los compran, le pregunté a la tienda de y en Toluca, oye, ¿quién les surte el aguacate ese y aguacate fuerte que hay en el anaquel? O quién, el hash que está de este lado, ¿quién lo surte? No, pues mira, hay un centro de distribución en Cuauhtitlán, Iscali, y ahí es donde compran, y ahí están los compradores, y ahí concentran la fruta, y de ahí nos surten. Oye, ¿yo podría ir a Cuautitlán y buscar al, al, al de compras? Sí, pues tú puedes ir y ahí pides una cita. Y un día me animé y fui en autobús a Cotitán, Iscali, en el kilómetro 41, me encontré al centro de distribución de Ahorrera, pregunté por el de compras, me dijeron quién era, pedí una cita, tenía yo 21 años, eh, pesaba la mitad de lo que peso ahora, desnutrido. Entonces tuve la oportunidad de platicar con el gerente de compras y decirle, Quiero vender aguacates. Y me dijo él, es y que yo, nosotros nada más le compramos a productores, no, no le compramos a comerciantes. ¿Cuántas hectáreas tienes? Le dije, no, pero yo tengo muchas hectáreas. Es que tenemos que ir a supervisar para que puedas ser un proveedor de ahorrar. Que, necesitamos que tú seas un productor y que tengas toda una serie de, de condiciones para que puedas vender. Podemos ir a visitarte si nos interesa que nos vendas. Bueno, sí, sí. Yo no tenía nada, no tenía una hectárea, no tenía una, una, un árbol de aguacate, no tenía nada los convencí de que vinieran y vinieron y al dueño de la huerta le hice le pedí de favor que dijera que era mi empleado en lo que se iban y, bueno pues sí tenía que hacerlo así, tenía yo que aprovechar la oportunidad y entonces el, el, el dueño de la huerta que ya falleció me, le dije, oh, ingeniero Rodríguez, usted va a decir por favor que usted es mi empleado que yo soy el dueño de toda esa huerta y de las que siguen pues no se van a, ir, no van a caminar, nomás van a ver esto vinieron, vieron fue mi primer cliente a Orredá, hice negocios con ellos, les vendía aguacates beicos que valían un peso por jases porque no conocían las variedades y entonces yo tenía márgenes de utilidad muy buenos. Después fui a Soriana en Monterrey, después fui a Futurama en Chihuahua y así fue como poco a poco empezamos a crecer los volúmenes. Hace 35 años no había un empaque en forma de aguacates, cortábamos el aguacate con ganchos. Lo, empa lo echábamos en costales, lo llevábamos a la, a la. lo empacábamos en las banquetas, en tejabanes, amontonábamos el, el aguacate en un, en, una, en un piso de cementos, ya era mucho, si no en el suelo, y ahí alrededor nos, nos juntábamos a llenar cajas de madera de 24 kilos. Entre cuatro o cinco comerciantes llenábamos un camión Torton, lo mandábamos a la Ciudad de México, nos íbamos en autobús, llegábamos a. a Observatorio, nos íbamos en la combi, en el metro, llegábamos a Iztapalapa, empezábamos a ver a los clientes, repartíamos 30, 40 cajas. Eran diferentes las prácticas de cómo se hacía el comercio del aguacate. Hoy día hay tecnologías, hoy día nosotros tenemos volúmenes diarios de cosecha de 200 toneladas, mismas que se empacan el mismo día, mismas que al día siguiente están en camino a los destinos, en un contenedor para ir a Asia, en un termoquimper de Estados Unidos, en un Thornton para ir al mercado de Iztapalapa o de Puebla. Hicimos las cosas diferentes, vi cuál era la, cuál era la tendencia de los mercados, hacia, hacia dónde iban, y entonces tuvimos la oportunidad. Y gracias a eso fue que crecimos, y gracias a, al comercio del aguacate, a comprar, vender, empacar, exportar, fue que pudimos... Y, y el aguacate, por eso, para mí es, es un tema que cuando oigo aguacate pues, me brillan los ojos porque pues, es a mí lo que me dio el origen, nací, crecí y ahora sigo en esa actividad porque para mí pues, no hay otro, otro cultivo más rentable que ese. Pero lo que, lo que quiero transmitirles a ustedes, a los jóvenes, si, no sé si están o ya se fueron están todavía, bueno este, tenemos que ser serios, en ser la juventud todos pasamos por la juventud yo no me acuerdo a qué horas fui joven porque tenía que trabajar y entonces no tengo mucho tiempo, pero yo lo, que le, yo lo que les recomendaría a los jóvenes es que sean serios, que sean formales que tengan hambre si no tienen hambre van a ser unos jóvenes mediocres, unos ciudadanos nefastos ...y van a ser unos adultos jodidos. ¿Sí? Esa es, es, es, es la cronología de la vida. Entonces, el hambre de, de, de éxito, de salir adelante, aunque lo tengan todo, aunque papi les compre el coche... ...les lleguen a comer a sus horas, aunque tengan todo eso, ustedes, ustedes deben de, de sentir el hambre del éxito... Pero un éxito del que se sientan orgullosos, no un éxito del que se puedan avergonzar y que acumulé y e hice una fortuna porque escatimé el esfuerzo de mis trabajadores, porque engañé a mis consumidores, porque no etiqueté mal un producto que decía que tenía un contenido y tenía otro. Tenemos que ser serios, tenemos que ser honestos, tenemos que ser visionarios, tenemos que ser trabajadores. Aunque ya después se la pasa uno muy bien. Carlos y Jacobo no van a dejar mentir. Ya ahorita viejos, pues ya ciertamente ya los negocios funcionan solos. Pero pues tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir generando oportunidades. Los que tenemos la posibilidad de hacerlo. Generar oportunidades. Yo no hago un negocio más porque quiero acumular un peso más. Yo no necesito un, un centavo más. A mis 61 años yo lo que hoy quiero es salud quiero es tener la posibilidad de, de ayudar a mis semejantes, de compartir lo que he aprendido y lo que tengo con mis semejantes. Eso es lo que quiero hoy, ¿no? Hacer más negocios por hacer más negocios, por hacer más dinero, para dejarles más dinero a mis hijos. Cuando yo les planteé a mis hijos que quería invertir tres millones de dólares y construir una escuela, pues es dinero que les, que les voy a mermar de su herencia pero como también nadie me dijo que tenía que heredarlos, así es que me vale Madrid y me puse a invertir 3 millones de dólares en una escuela. Entonces, va, hagamos, hagamos, hagamos jóvenes, estudiantes, emprendedores, salgan con, la, con las ganas, preocúpense, aparte de, de, de, de las ...preocupaciones cotidianas, diarias... preocupense. ...¿qué está pasando en este país? ...¿qué está pasando en este estado? ...¿qué está pasando en mi entorno? ¿Cómo lo, cómo, lo, ...¿cómo lo hago mejor? ...¿cómo vivo mejor y cómo hago que mis semejantes vivan mejor? ...¿qué debo de hacer? ¿cuál es mi responsabilidad? ...¿cuál es mi misión? ¿a qué vine? ...¿vine a, vine a este mundo? ¿a qué vine? ...¿a estudiar? ¿a hacer una carrera? ...porque mi papá quiere que sea médico dentista o ingeniero tengo mis propias metas y mis propios objetivos y eso es lo que yo quiero miren es, es, muy, es muy bonito cuando yo no sé si lo merezca pero, pero se siente bien cuando hay reconocimientos Sí claro, pues todos somos vanidosos y, nos, y nos, nos llega yo las experiencias que he tenido por ejemplo con los mañosos les digo ¿tienen mamá? tienen miedo, tienen hijos tienen hermanos finalmente son seres humanos bueno pues busquemos alguna debilidad en detener para poder negociar con ellos, para poder convivir en este, en este estado donde la violencia y donde todos los días tenemos eh, homicidios y tenemos secuestros ¿y cómo estamos aquí? es nuestra responsabilidad la, la seguridad pública no es responsable solo del gobierno debería pero si nosotros como ciudadanos no hacemos lo que nos corresponde y ayudamos. Imagínense ustedes los niños que van a egresar de esta escuela que nosotros construimos en Tacámbaro. Imagínense ustedes si van a ser delincuentes o se van a enganchar en, la, en, en andar tirando droga. Un niño que va a salir hablando inglés de sexto año, que va a manejar una computadora perfectamente, que va a tener la posibilidad de ir a Japón, a Corea, donde hoy día nosotros tenemos negocios, donde va antes de graduarse va a ir... Un niño que tiene una nutrición correcta, que desayuna, come en la escuela, que lleva su uniforme y que sabe usar debidamente una corbata. ¿ustedes que un niño de esos, de esa comunidad del tercerazo, va a tener o, o lo van a poder enganchar los delincuentes? Bueno, pues entonces tenemos que como ciudadanos asumir nuestra responsabilidad y si tenemos y si somos empresarios exitosos, como decimos que somos y como nos gusta que nos llamen, pues hagamos lo que nos corresponde, hagamos lo que nos corresponde y socialicemos la rentabilidad de nuestros negocios, hagámoslo, hagámoslo con generosidad, con... yo digo que a veces hasta para ayudar tiene, tienes que tener la oportunidad de ayudar, porque tú no puedes agarrar una paca de billetes y andarla repartiendo por la calle. Cuando yo tengo la posibilidad de servir a alguien, a alguien, Dios me dio la posibilidad de servir de ayudar. Hay gente que quisiera dar y no se le da el dar. ¿Por qué? Bueno, pues por alguna razón. Pero yo sí estoy muy muy orgulloso, no de lo que he hecho ni de lo que he acumulado. Estoy muy orgulloso de haber he hecho una familia hace 38 años. El primer negocio bueno que hice en mi vida fue haberme casado con la mujer que me casé, con la que tenemos tres hijos verlos educados con valores ya si después los pierden pues ya es asunto de ellos De eso es de lo que yo podría presumir hoy a los jóvenes estudiantes de la Vasco de Quiroga que quieran conocer este, eh, algunos de los negocios cómo funcionan nuestros negocios hay uno muy cerca aquí en Lagunillas eh, donde vamos a congelar mitades de aguacate con todo gusto podemos invitarlos que conozcan miren es la primer planta para congelar mitades de aguacate en el mundo no hay otra hoy día y está en el municipio de Lagunillas. Y ustedes van a decir, ¿por qué en Lagunillas y por qué no en Morelia? Porque miren, en Lagunillas yo empiezo a construir y le hablo al presidente municipal y me lleva la licencia de construcción. Y en Morelia, tardo seis meses para que el presidente me reciba y me dé la licencia de construcción. Entonces, por eso, por eso digo, ojalá que Alfonso Martínez no, no me escuche. Pero de veras, construir en un municipio pequeño como Lagunillas o Huiramba o cualquier otro de ese tipo de municipios este, se facilitan mucho las cosas aparte de que tuve la posibilidad de tener ahí una propiedad y ahí hemos venido venimos desarrollando los negocios no sé si con esto terminemos quieran saber algo más hay alguna pregunta yo tengo mucho que platicarles a lo mejor repito lo mismo pero traté de ser decir lo que siento y no pretendo ser conferencista ni quiero que me contraten ni nada, no tengo tiempo a mí a veces me hablan y me dicen oye, este, ¿cuándo nos tomamos un café? ay, espérame, mira yo la verdad para andar tomando café con los amigos en el portal y arreglar el mundo, no tengo tiempo déjame arreglar mi, mis negocios este, para tomar un café oye, ¿cuándo vemos ese negocio? ah, ¿hay un negocio? bueno, pues, vamos a platicar